¿Saca los chiquitos, broco? ¿Quieres un chicle, broco? No, ahorita, ahorita. Nah, pero estás acá en pleno podcast, güey. Sí, dale. dale. Pero, <risa> estás en pleno, en pleno podcast, güey. <risa> Oye, dale. Bro, Estamos activos man. ya con la tercera etapa de aquí de, sí, de ah, Run Racy ah, en YouTube. Wow. Y hablando ahora de... El Chombo. Estuvo presente con Nicky Jam, en The Rockstar Show. The con... Rockstar Show. Ahí sí te quedó un poquito mal. No lo vi ese video. Ah, Me puta vas a madre. comentar un te, te mandé la tarea güey sí. chingado es que me, es que era, me manda varios y, y ya cuando iba en el por llegar ahí pues ya no alcancé men <risa> pero sí sí sí sí sé qué pasa sí sé qué sucede y por qué porque el chombo ya lo había comentado mira. Ya le había comentado, le había contado, nada más que ahora llegó alguien, que fue Nicky Jam. El chombo ya tiene rato <ríe> educando con <ríe> eso, güey. que wey. Que los que hemos seguido el tema desde un y comienzo... que hemos seguido al chombo, ¿no? Ajá. O que también te gusta mucho el reggaetón, uh -huh. pues sabes también. Claro, claro. Hasta Nicky Jam, eh, en el mismo programa, le da la razón todo el tiempo al chombo y le dice que sí. Y comparte de que las nuevas generaciones piensan que el reggaetón es puertorriqueño y se chingó. Cuando no saben que viene... ...de Panamá... ...y antes de Panamá estuvo Jamaica... Sí. ...O sea, Jamaica es como por se, decirlo... Se, el, el, se ...el núcleo... Uh -huh. ...y de ahí se fue... ...para reggae en español... ...en, en Panamá... ...y Panamá después a ah, Puerto Rico... Puerto Rico lo hizo ya... ...el negocio, el, negocio, el comercio, sí. el, el expandirlo... ¿no? ¿Para ti quién crees que fue el que, lo, el que en realidad... ...lo sacó con modo ya reggaetón? ¿Para muchos es Daddy Yankee? ¿Para otros el general...? <coughs> Porque ya se escuchaba desde antes, fíjate. ¿eh? Muchos no, no, no tienen ese concepto porque muchos dicen, A ver, ¿para no, ti qué es reggaetón? Para mí reggaetón... Sí, dime qué es reggaetón. El reggaetón es... ¿Su nombre lo dice? ¿Verdad? Un mm. poco... Es que no es reggaemen no No, no, tú, tú dime pa sea, para ti qué es. para mí el reggaetón es el ritmo del boom-bap. Del boom, boom-bap. Sí. Los tambores. Los tambores. O sea, marcado ahí. Exactamente. Nada Bass, más. Para mí es, es eso, el, el, el beat, el ritmo. Ok. A, a partir de ahí. ¿Cualquier canción, cualquier cantante que pongas encima de eso es un cantante de reggaetón o, sí, o hizo la, un reggaetón? No, hizo un reggaetón. Hizo un reggaetón. Sí, sí, no, no, no no, que sea cantante de reggaetón. Yo creo que el reggaetón envuelve otras cosas. No solo el beat, que uh -huh. está claro y marcado que sí. Pero a lo que menciona el Chombo y a lo que yo concuerdo uh -huh. es que es una fórmula. El beat es una fórmula, es que... como... Eh, algo que tiene números, ¿no? Que lo puedes identificar como que, mira, en este ritmo, en este tiempo, esta melodía a tal tono. O sea, todo tiene un, una medición sí, sí, sí. que se puede hacer. Normal, una claro. fórmula, ¿no? Distintas, uh, siempre uh, en base a algo, pero se puede hacer. Uh -huh. Donde viene lo duro y donde se hacen las tiraderas y todo es en la letra. Claro. O sea, tú para hacer un reggaetón uh -huh. tienes que meterle un chanteo, un rap. Es que ahora también podemos... Confundir, yo creo, el chanteo con el rap, porque el chanteo viene mucho de El reggaetón, uh -huh. el reggaetón que es más eh, para mover el culo, para, para bailar, para sentir el cuerpo, pa, para sentir el tumpa tumpa, ¿no? Uh -huh. El dembow Es, es a, lo que, a lo que voy, o sea, uh -huh. yo sí que como comentas de la letra, de, de, de enfocarte, ¿no? De meterte al beat, sí. pues para mí como lo consumidor y consumidor de sí. si en realidad me mueve. Si exacto, exacto. Hace, para mí es un reggaetón. Es ahí donde entra ya una discusión que si reggaetón pop o Por pop, rato. sacas. O pop urbano, ¿sabes? Claro. Que lo más recomendable, pues, debería ser como pop urbano pop o música urbano. urbana. Urbano, así algo se acabó. Porque reggaetón, para tú ya decirle, reggaetón yo creo que una rola si sí tiene que ser este con ese toque de letra que mm. no va... Tan. Es que te iba a decir que no va tan vana, pero pues es que hay unas rolas que literalmente son para mover el culo, güey. Exacto, sí. ¿Sus, y eso sus es frases, una. Sí. Su, su, su... No mames, la de Don Chesina, la del tra, ¿cuánto tiempo no dura diciendo que el tra, el tra, tra. tra, tra pero es tra. Lo que te digo. pero eso es. No me vas a decir de atleta, que eso no es un reggaetón. Pues es un reggaetón. Claro. Pero eso es lo que yo me. Por eso yo decía, no, que el, el beat, ¿no? Sí. Porque para mí, al momento de ya sentir ese dembow, para mí se. Pero hay muchas. Que uh -huh. hoy en día son muy me ¿Se puede decir? De melodías... Sí, más... más, más mielosas, ¿no? Sí. Como decirlo. <risa> eh, o, o más tranquilas. Y traen un... Un bumba ahí y, y... ya. Es Ajá. reggaetón, güey. No, es reggaetón pop. No, o sea... Es, es, es pop urbano o sí, así, Mira, o yo sabe. sin de meditar a mi compadre Camilo. Pero, por ejemplo... <risa> bueno. no, te no va... No vamos a... A, a poner pues, a competir en la misma categoría de premios. No sé. No, o algo. Wey, a no, Camilo. Wey. Contra... Dari Yankee no, o no. en su tiempo Tego Calderón. No, no, no amigo, vas a no poner, no, no vas a poner a Coscuyuela contra Camilo, güey. No. Sacas, o sea, cosas así. Nengo no. Flow, Camilo, o sea. No, estaba no, para nada. Y güey. cada uno tiene su sección. ¿Sí? O sea, Como Camilo no ¿Sí? compite contra ellos, pero sí compite contra Piso 21, ¿Sí? Maui Ricky, claro. Rey de aquí de México, güey, sí. o sea. Es ahí donde entra la discusión. De siempre está la discusión, pero mi compadre el chombo lo ahí explica, con Nicky Jam pues, te viene otra vez. Igual que en su canal de YouTube. y lo, Él lo tiene muy... O sea, lo respeta mucho, ¿eh? O sea, lo... lo, o sea, lo ¿Cómo se puede decir? Sí, lo cuida mucho esa, ese tipo. Sí, güey, es el, que... De, wey, de, es sí. que el vato no está peleando. El vato eh, lo aclara ahí con Nicky Jam. Dice, es que... Yo no vengo a decir que algo no está bien O sea, uh -huh. a mí me gusta toda la música yo nada más te estoy diciendo si que te es qué? escuchas que... el, el disco con el que yo crecí de él Que fue Cuentos de la Cripta uh -huh. Es un discazo, güey Que es puro reggaetón, güey uh -huh. O sea, y es un reggaetón bien, bien eh, de, de Que te hace perrear, güey Completamente Exacto. Ahí es donde va el vato A decirte lo de la fórmula Exacto. O sea, como el vato descifró la fórmula uh -huh. Te pudo hacer una canción que decía Dame tu cosita, ah Dame y todo tu casita. Pero tiene la fórmula. Tiene la esa, fórmula detrás. De tiene lo viral. Y se pega. Y, y la, gente, la gente que no sepa quién es el Chombo, pues el Chombo trae esa rola de lo más recientito. Y él es el de estamos la papi hablando, chulo. Estamos hablando que es del 80. Y... Y pico, güey. ¿Qué otra rola tiene? Aparte de la del papi chulo, tiene otra rola, ¿no? Eh... La del chorizo es de él, ¿no? ¿O... Quieren chorizo. La chica quieren chorizo. Sí, la de... pues Sí, esa también. Bueno, la más conocida. La del marcianito. No, es que son muchas. Tiene güey. varias. Zúmense, es el disco de, de cuentos, cuentos de la criptamen Búsquenlo, gongléenlo y cálmate. Es un perreo que lo puedes usar ahorita y no le compite nada. Nada, o sea, se, lo, se lleva muchas Se lleva muchas mm. canciones de hoy en día Que se dicen ser reggaetón Se las lleva ver, en ese disco Y son frases de, repetidas sí. Pero el beat es otro pedo la verdad. Por la neta, los videos del Chombo están bien chéveres dense el canal del Chombo Habla de distintos artistas No solo del género urbano Se va ahí con Freddie Mercury eh, sí, Michael sí, sí. Jackson música, eh, música eh, Salsero lo sabe, lo sabe De mucho. todo, le gusta, le gusta Y pues lo puso en su lugar, men ¿Tú, eh... ¿Tú qué crees ahí? ¿Se lo puso en su lugar o, o no? No, pues es que no, es que se estuvieran peleando o sea no, no, no algo pero así. sí como que Porque se le dio cátedra, ¿no? O sea, de, sí, ¿no? sí, sí, y cada vez que el chombo abre la boca Pues te lo dijo el chombo Y es que está, está cañón porque es alguien que, que ha hecho reggaetón sí, sí. ¿Sabes? Y que te diga pero No, es como... no, él viene desde, desde que empezó todo o sea, desde No, no, no, los... digo de Nicky Jam Ah, pues... O sea, ¿qué dices pues, que dices que no, a, bueno. que ha hecho, no? Que, ah, bien. Pues Nicky viene de antes de Daddy Yankee. Pero ha de, ha de ser... Pues sí, pues empezó con él, ¿no? Pero ha de, ha de ser como que, bueno... Llegó... Llegó mi papá, ¿no? A... A darme un calmón, ¿no? Así como que estás bien, pero no es, es sí. así. Sí, no, pero fíjate, te digo, no, nunca fue como con afán de pelear. No, como otros canales sí, que no. sí son más faramayosos, por ejemplo, El Molusco. Sí, le, le, uh -huh. le tupía y le hacía preguntas capciosas y todo como para, bueno, generar algún clip clipbait yeah. que, que me sí, dé que... más follow, ¿no? Uh -huh. Entonces acá con el Nicky es más relax, te digo, el programa de Nicky también está relajado porque... Eh, va a lo básico de que yeah, oye sí. cómo empezaste o, eh, sí, pues esto es lo otro a él. ajá sí uh -huh. pum, pum pum y entre ellos dos empiezan a platicar pues. sí. y llegó un momento que hasta el chombo le estaba preguntando cosas a Nicky Jam <risa> o sea, hasta le dice oye este ahora ya ahora cambio, ya cambié ¿no? <risa> ya cambié aquí y esto lo otro yeah, bueno. y eso está chido o sea la está la verdad, chido está muy bueno, Sí había unos momentos de Nicky donde como que se le quería poner de que entonces tú dices que lo que hacemos nosotros o que así uh -huh. pero muy tranqui yeah. y, y y y Nicky llama así como de que ...escuchaba y decía... que okay, okay, tiene, y tiene razón. Y es que Chombo ¿no? sabe... ...o sea, como sabe... ...sabe cómo tratar... ...y también Nicky al momento de que está con alguien que sabe... ...es como, bueno... ...deja escucho, ¿no? Sí, o lo sea, que no, me, me gustó un a... chingo en la entrevista... ...para que se la, para que se la chequen... Uh -huh. eh, ...imita a Wisin... ...el Nicky Jam... Yeah. ...o lo imita con madre. <risa> <risa> tiene así, ¿no? El vato de repente saca... Sí, es que razón. la canción que más le gusta al Chombo de Nicky Jam... ...porque uh -huh. le preguntó... ...oye, ¿cuál es la padre. canción que más te gusta?" No, eh, Chombo le dijo... ...no vas a creer la canción... ¿Cuál es mi favorita tuya? Y sé ¿cuál? Una que tienes con Wisin, La de Si tú la ves. Uh -huh. Y la empieza a cantar el Nicky ahí en, en vivo. Eh. Y si tú la ves... Y lo no, Y, Wisin. y la... hablan de Wisin, ¿no? De cómo es trabajar con Wisin y la madre y qué sé lo otro. Y ay, el Nicky ya lo, lo empieza a remedar. <risa> Estás haciendo una cosa muy bien, Nicky. Este es tu año. Este es tu año. <risa> Un millón de copias obligados. <risa> sí, <risa> dice que, que, que se prepara antes de los vídeos. Sí. Pero cortamos mi Humber. Vale, venga. Oye, este... <risa> despido, despido aquí a la banda nah, bueno, <risa> despido, despido, ya, despido no, despido activo aquí eh, en este video de Run Racing con mi comparito Umber yeah. zumbando Gracias. para que te suscribas, suscríbete y ahí vamos a estar zumbando los temas más recientes y lo que se mueva aquí en el género urbano, síguelo suscríbete, campanita, lo que tú quieras ya tú sabes, Run you know. Racing